Aquí está la información más importante de las últimas horas Atención a los siguientes titulares Por error, en una entrevista a Comunicadores de un medio francés Que estaban con un contingente de la AFU Entregaron las coordenadas en el vivo Y las fuerzas del Kremlin las eliminaron 24 horas Después de dar a conocer las ubicaciones del contingente el secretario de Estado de los Estados Unidos pidió a Europa que no escalen las tensiones con la Federación porque se puede causar un terrible caos atómico. Suben las tensiones entre Corea del Norte y Occidente por el lanzamiento de dos misiles balísticos al mar de Japón que responden a pruebas de un satélite de reconocimiento militar por parte de Pyongyang. China prepara ejercicios navales en el Pacífico y pone en máxima atención a los aliados del de Norte. Aquí está toda la información en este nuevo video informativo para hoy, aquí en Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia y aquí está el contexto noticioso para hoy. Avanzamos con más información. Las fuerzas de la Federación no perdonan ni los errores de los medios de comunicación de Occidente. En las últimas horas, según el reporte que está entregando el diario eslavo Avia.pro, se dice que una unidad que hasta el momento se desconoce de cuántos hombres era integrada y que pertenecían a las fuerzas de Ucrania. Allí dieron la autorización para que presentadores pudieran filmar un trabajo periodístico de lo que es el conflicto y la forma en la que se mueven dentro del terreno de batalla por parte de las fuerzas de Zelensky. Como todos ustedes saben, las fuerzas del Kremlin tienen sus métodos para identificar las posiciones de las líneas adversarias con tan lamentable resultado que en el momento que estaban haciendo el archivo fílmico los periodistas de la France Press emitieron de forma accidental las posiciones de las fuerzas de la AFU específicamente. se habla que estaban apostados en una de las zonas de Bakhmut, al recibir las coordenadas las tropas de la federación inmediatamente se dispusieron a ubicar con exactitud las coordenadas y se lanzaron una arremetida aérea que en menos de 24 horas dieron con el objetivo divulgado, según la reseña que está dando a conocer el diario eslavoavia.pro es una de las tantas historias que se conoce del lado y lado del conflicto, pero esta es una de ellas, que le están haciendo el despliegue a los medios eslavos en las últimas horas, es decir, para quienes conocen y ven noticias. Todo indica que los periodistas realizaron algún reportaje desde esta zona contando el trabajo periodístico que estaban haciendo y algún infiltrado en la zona dio cuenta de la información que se estaba emitiendo por los canales y envió las coordenadas exactas al ejército ruso donde dieron la orden desde el ministerio de la defensa de enviar el asalto aéreo para destruir las tropas que fueron descubiertas en esa zona y posteriormente arrasada por los artefactos que les fueron lanzados a través de impactos de alta precisión en la reseña periodística de Avia.pro aún no se da a conocer con exactitud cuántos o cuántas unidades del ejército de Zelensky cayeron en esta acción que perpetraron las fuerzas de Moscú. Tampoco se conoce de lesionados en las posiciones de Bakhmut. Lo cierto es que allí en este asentamiento las cosas están muy difíciles y se han presentado unas feroces batallas en las últimas horas entre la federación y las fuerzas de la AFU que intentan resistir la serie de lanzamientos masivos de misiles de crucero y artillería pesada por parte del ejército del Kremlin especialmente se habla que en la zona mencionada en Bakhmut el conflicto ha escalado a niveles impredecibles se dice que al menos un batallón de más de 2000 hombres estarían siendo desplazados a esta zona luego de los acontecimientos que les acabamos de destacar se habla de un batallón de Azov que estarían apostados precisamente en el asentamiento de Kramatorsk para luego tomar rumbo a Bakhmut donde allí irán a dar apoyo donde están teniendo problemas bastante delicados y serios para poder resistir a los feroces ataques que están realizando las fuerzas rusas en esta zona, a pesar de los lanzamientos continuos que hacen con los misiles HIMARS en el Donbass. En las últimas horas, muchísima atención porque el exsecretario de Estado del de País del Norte, Henry Kissinger, alertó de un caos atómico que se podría producir en el continente europeo por las tensiones con Rusia. Según el político del norte, Henry Kissinger está informando a los países occidentales que no escalen las tensiones con Rusia porque podría desencadenarse un caos atómico. Es hora de negociaciones de paz en Ucrania para reducir el riesgo de otra guerra mundial devastadora, pues los sueños de desmantelar a Rusia podrían desencadenar un caos nuclear, alertó el exsecretario de Estado de Estados Unidos, el exsecretario de Estado en Washington, en un artículo publicado recientemente en el diario Spectator. El veterano diplomático resaltó que el potencial nuclear de Rusia no ha desaparecido tras la derrota geopolítica de la antigua Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas en la fría. A su juicio, el desmembramiento de la Federación en muchos estados separados representa un peligro para el mundo entero, puesto que amenaza con el surgimiento de muchos conflictos locales agravados por la presencia de un impresionante arsenal nuclear. De igual modo, el también profesor de asuntos globales consideró imprescindible reafirmar la libertad de Ucrania y definir un nuevo sistema en el ámbito de seguridad europea, mientras la Federación no descarta la posibilidad de un conflicto nuclear en el caso de que esté en peligro su existencia, la OTAN está preparando su defensa química y nuclear. Anteriormente, Kissinger, de 99 años, dijo que Occidente debería haberse tomado en serio las preocupaciones de seguridad del Kremlin y calificó de error que la Organización del Tratado Atlántico Norte le prometiera a Ucrania que podría unirse al bloque militar. Durante el Foro Económico Mundial en Davos, celebrado en mayo en Suiza, el político norteamericano ofreció un discurso en el que destacó el papel de las negociaciones entre Moscú y Kiev para evitar que la crisis, se agrave. Para conseguirlo, admitió que Ucrania debería abandonar de sus reclamos territoriales. En las últimas horas, Pyongyang disparó nuevos misiles balísticos no identificados hacia el mar de Japón en medio del aumento de actividades militares del norte y Corea del Sur en la zona. Corea del Norte ha lanzado dos misiles balísticos no identificados al mar del este en el mar de Japón, ha informado este domingo el Estado Mayor Conjunto Surcoreano. Los disparos han tenido lugar desde la zona de Tongshan-ri, en la provincia de Pyongyang, en el norte, entre las 11:13 y y las 12.05 hora local de este domingo, agregó el ejército surcoreano, señalando que mantienen una posición de plena preparación militar en estrecha cooperación con Estados Unidos, mientras que continúan monitoreando los movimientos de Pyongyang. Japón también ha informado que los misiles norcoreanos cayeron al mar en aguas fuera de su zona económica exclusiva. Estos lanzamientos, según el ejército surcoreano, la enésima prueba de armas de Corea del Norte, este año. Llegan después de que el país realizara el viernes un test de un nuevo motor de combustible sólido de gran propulsión para misiles de largo alcance. Corea del Norte ha probado este año un número récord de misiles de diversos tipos y descargas de artillería hacia aguas del Mar Amarillo y del Mar de Japón en respuesta a maniobras militares del norte y surcoreanas que consideran la antesala de una invasión lo que ha escalado las tensiones en la zona. Pyongyang disparó el misil balístico de corto alcance tras advertir al norte y a sus aliados de una respuesta más dura a las actividades de militares que están llevando en la región y la prueba de este domingo se produce luego de que Washington decidió lanzar una nueva unidad de sus fuerzas especiales en Corea del Sur que tendrá su sede en la base aérea de Osan en Pientaek 65 kilómetros al sur de Seúl en la capital surcoreana donde está basada la séptima fuerza del de norte la nueva unidad se encargará de vigilar, detectar y rastrear los misiles lanzados de Corea del Norte y otras regiones así como reforzar la capacidad especial general del ejército mediante activos que se encuentren en el espacio exterior como los satélites Tokio a su vez ha presentado un nuevo plan estratégico de seguridad nacional que da luz a su fuerza armada para realizar ataques preventivos contra posibles enemigos en clara referencia a china y corea del norte japón se ha comprometido en aumentar el gasto de seguridad al 2% del pib para el 2027 renovando su comando militar y adquiriendo nuevos misiles que puedan atacar sitios de lanzamiento enemigos remotos corea del norte en las últimas horas así ha confirmado una importante prueba de su primer satélite de reconocimiento militar se prevé que los trabajos que están realizando de preparación del satélite se completen para abril del 2023. Los misiles que lanzó este domingo eran parte de una prueba relacionada con el desarrollo de un nuevo satélite de reconocimiento militar, el cual se prevé que esté finalizado para el próximo año, informó la agencia KCNA. Así Corea del Norte probó el motor de combustible sólido de alto empuje para desarrollar la nueva estratégica arma de Corea del Norte, el ensayo tuvo lugar en las instalaciones de lanzamiento de satélites de SOAI en el noreste del país, el propósito principal de esta importante prueba era evaluar las capacidades fotográficas del dispositivo satelital así como verificar tanto el sistema de transmisión de datos como el sistema de control terrestre incluidos los comandos de control de fotografía y altitud para varios tipos de cámaras la NADA precisó que el lanzamiento del satélite de prueba se realizó a una altitud de 500 kilómetros, además detalló que el aparato tenía instalado de una cámara pancromática para la prueba de resolución de 20 metros, al igual que dos cámaras multiespectrales, un transmisor de video y transmisores y receptores de varias bandas, dispositivos de control y baterías. Se prevén que estos trabajos de preparación del satélite de reconocimiento militar se completen para el próximo año, de acuerdo con los medios surcoreanos. Las imágenes que publicó la agencia KCNA corresponden a las ciudades de Seúl e Incheon, por lo que se piensa que fueron tomadas desde el satélite de prueba. Además, señalaron que también difundieron la fotografía del cohete que se empleó en el ensayo. Este domingo Pyongyang efectuó así desde su territorio el lanzamiento de lo que fue calificado por militares surcoreanos y japoneses como dos misiles balísticos. Según el Ministerio de la Defensa de Japón, ambos proyectiles volaron unos 500 kilómetros, alcanzando una altitud máxima de 550 kilómetros antes de que cayeran finalmente fuera de la zona económica exclusiva japonesa. Este año Corea del Norte ha realizado una cantidad sin precedentes de pruebas de misiles incluido un proyectil balístico interconectado. Continental capaz de llegar al territorio del norte. Entre tanto, el norte y Corea del Sur ampliaron los ejercicios regulares, presionando para reforzar aún más la capacidad de defensa conjunta frente al avance del programa nuclear de Pyongyang. Y mucha atención porque en las últimas horas se ha conocido que el grupo de ataque del portaaviones chino Liaoning ingresó en el Océano Pacífico Occidental para participar en unos importantes ejercicios navales de fin de año. Para llegar a su destino, los barcos pasaron el viernes en la mañana por el estrecho de Miyako, informa Sho China Morning Post. La navegación fue confirmada por el Ministerio de la Defensa de Japón, que anunció el 16 de diciembre que un total de seis buques de guerra, incluidos el portaaviones y un destructor de misiles, se desplazaron desde el mar de China Oriental hacia las aguas del sur de la isla de Okinawa ingresando en el Océano Pacífico. Asimismo, el organismo comunicó que aviones de combate despegaron y aterrizaron en el portaaviones perteneciente a la Armada China, que navegaba en el Océano Pacífico al sur de la prefectura de Okinawa. El ministerio subrayó que continuará monitoreando la situación. Se trata de la primera vez desde mayo que aviones de combate se alzan en el aire desde un portaaviones chino que navega en el Océano Pacífico. Mientras tanto, la última vez que un portaaviones, el Liaoning, navegó para operar en el Océano Pacífico fue el 16 de diciembre del 2018, afirman los medios locales. Por su parte, Zhou Shenmin, investigador del grupo de expertos de tecnología científica militar Yang Wan, con sede en Pekín, señaló que el entrenamiento del grupo de portaviones del Liaoning también es una respuesta a la creciente intrusión de la Marina del Norte en las aguas cercanas de las islas Spatli, lo que muestra que el Ejército Popular de Liberación Chino siempre estará listo para hacer frente a las provocaciones del norte, incluso cuando se acerca el nuevo año lunar. La Marina ha realizado patrullas y simulacros a gran escala durante durante la última década desde la Marina del Norte iniciaron las llamadas operaciones de libertad de navegación en el mar de China Meridional, agregó el experto. Hasta aquí la información a ustedes, muchas gracias, lo dejamos hasta aquí el video, los invitamos a dejarnos su comentario, a activar la campanita roja de notificaciones, suscribirse al canal, muchas gracias a todos ustedes. Si creen que tiene relevancia este contenido, nos acompaña con la manito arriba. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga, nos escuchamos en el próximo contenido.